Bueno, saludos. Soy Israel Vanguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para poner autotexto en Word. Esto hace referencia a que ustedes escriben una palabra y antes que terminen de escribirla les aparezca para que ustedes den enter y se ahorren tiempo como sucede a veces con Google. Entonces abrimos Word. Documento en blanco. Y por, vamos a poner una palabra que nosotros siempre escribimos, pero es demasiado larga. Pongamos un correo electrónico. Supongamos que yo estoy canso de escribir mi correo y no quiero estar escribiéndolo siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Lo escribimos, seleccionamos el correo, nos vamos aquí a insertar luego aquí este cuadrito damos clic allí y aquí donde dice autotexto nos vamos acá y damos clic en guardar selección luego aquí damos clic en aceptar borramos una vez vamos a escribir en eh, nuestro correo en Word miren nos sale la opción aquí para darle enter y para que salga el correo completo damos enter y miren que se nos ahorramos ese poco de nos ahorramos todo ese tiempo que nos quita escribir el correo en caso de nuestro nombre también lo podemos hacer entonces seleccionamos damos clic aquí en insertar, luego nos vamos aquí, autotexto y aquí le damos clic en guardar luego clic en aceptar borramos aquí de remover y verán que siempre va a estar funcionando en todo eh, el programa donde sea que lo abramos como pueden ver funciona bueno, eso es el truco que les quería enseñar hoy, o mostrar, o recordar, para que se les facilite el trabajo en Word. Me espero que la pasen bien y eso es todo por hoy. Chao.